Hola mis guachos locos, aquí les dejo la parte 3 de que hubiera pasado si Naruto fuera un muchija. Sé que el día de ayer no subí vídeo, pero es que me dio una pajita increíble, y solo quería echarme en los huevos y ver películas o cualquier otra mamada, además de que estuve retocando un poco esta teoría, ya que cuando la revisé, no estaba Full Power Super Saiyajin Blue Kaioken por 20, y yo ya les había dicho que a mí me gusta calidad, no cantidad, aunque me estoy acostumbrando tanto a escribir teorías, que la calidad va en aumento, y antes de empezar el video todo suculentoso y ricolino, quiero mandar saludos a Franco Nieva, que me pidió que lo saludara en el capítulo 7 de la teoría que hubiera pasado si Naruto era un genio y se llevaba bien con Kurama desde pequeño. Gracias por el apoyo bro, al igual que a todos los que se suscriben a este canal, ya que la razón para subir estas teorías son ustedes, mentira, es porque los cabrones a veces no configuran bien el locuendo, o no terminan las teorías, o le ponen cosas super freaks, como que Naruto tiene una super poronga super saiyajin Dios oskaioken por cien mil, o esas mamadas, pero su apoyo realmente motiva más que el encabronamiento contra esos pelotudos, pero ya sin más, empecemos antes de que me salga la vena killer. Entonces llegaría el día de la graduación. En la cual Sasuke y Naruto serían los mejores por un amplio rango, debido a que Naruto entrenó con Fugaku, este aprendió jutsu de él, y este a su vez se los enseñó a Sasuke, y entre esos Jutsus, estaba el Jutsu Multiclones de Sombras, el cual usaron ambos para pasar el examen de graduación con altos honores, pero al llegar la noche, Mizuki iría a la casa de Naruto y Sasuke, y le diría a Naruto, que por sus excelentes resultados en la academia, él había sido seleccionado por para participar en un examen secreto para ascender a Chunin, el cual consistía en buscar el pergamino del Hokage y llevarlo a la cima del rostro de los Hokages, pero después de decirle esto, Sasuke le dice a Naruto. Esto me da muy mala espina, ya que jamás he oído de dicho examen secreto. A lo que Naruto le dice. Tienes razón, será mejor que informe de esto al viejo, ya que al parecer Mizuki-sensei está planeando algo por lo que Naruto y Sasuke se dirigen a la oficina del Hokage, y al contarle sobre lo que dijo Mizuki, el Hokage decidiría transformarse en Naruto, e ir a ese encuentro con un pergamino falso, para no solo comprobar lo que les habían dicho, sino también para arrestar a Mizuki, por lo que al suceder, el Hokage lo arrestaría sin dudarlo, entonces pasarían los sucesos del capítulo 2 del anime tal cual, excepto que en vez de llamar a Naruto por su fotografía, el Hokage lo llamaría para para entregarle un pergamino con el jutsu del cuarto, y le diría, Naruto, en este pergamino hay un jutsu que estoy seguro que te interesará, es el jutsu estrella del cuarto hokage, y debido a que es un jutsu que requiere una gran cantidad de chakra para usarse, es el jutsu perfecto para ti. A lo que Naruto preguntaría, ¿y qué jutsu es ese? A lo que Hiruzen le dice, se llama Hiraishin no Jutsu, o Jutsu del Dios del Trueno Volador, y lo que hace, será mejor que lo veas por ti mismo. En ese momento, Naruto deja la oficina del Hokage, y comenzaría a entrenar el Hiraishin a escondidas de Sasuke, ya que este quería sorprenderlo, entonces pasarían unas semanas, en las que se formarían los equipos, que serían igual que en el anime, los equipos harían misiones, y Naruto entrenaría todos los días el Hirai junto a sus clones, y una noche, Sasuke y Naruto se preparaban para su enfrentamiento diario, entonces al empezar, Naruto le arrojaría un kunai marcado a Sasuke, y este lo esquivaría con gran facilidad, pero en menos de un parpadeo, Naruto aparecería delante de él y tomaría el kunai, e intentaría golpear con él a Sasuke, quien también lo esquivaría, ya que estaría usando el Sharingan de punto pero Naruto repetiría el movimiento, pero esta vez comenzaría a pelear mano a mano con Sasuke, y en momento de descuido, Naruto le marcaría la ropa a Sasuke, pero este le dice, ya entendí, ese jutsu que usas, te permite teletransportarte al lugar en el que esté tu kunai, pero eso ya no funcionará. A lo que Naruto le dice, Qué buena imaginación tienes. Entonces aparece delante de Sasuke, tomándolo con la guardia baja, dándole una patada y mandándolo a volar. Cuando terminaron el entrenamiento, Sasuke le pregunta. ¿Cómo conseguiste esa velocidad? Eso no es para nada normal. A lo que Naruto le dice. Ese es mi nuevo jutsu, el cual solo yo puedo utilizar. A lo que Sasuke pregunta. ¿Por qué solo tú lo puedes utilizar? A lo que Naruto dice. Porque requiere una gran cantidad de chakra, y según el tercero, hay otras tres personas que lo conocen, pero para realizarlo, lo deben hacer entre los tres. A lo que Sasuke diría, ese jutsu es algo injusto, aparecer y desaparecer en un papadeo. nadie podría contraatacar algo así. A lo que Naruto le diría, pero ya que no puedes aprenderlo, ¿qué te parece aprender a defenderte de él? Acabas de decir que no se puede contraatacar, pero nosotros tenemos algo que nadie más tiene, el Sharingan, por lo que este Jutsu te ayudará a entrenar el Sharingan y al escuchar esto, Sasuke se emocionaría mucho, y le diría a Naruto que no podía esperar al entrenamiento de mañana, pero a la mañana siguiente, el equipo 7 terminaría su misión rango D, y Naruto se quejaría con el tercero de las misiones, por lo que después de discutir un rato, el tercero les daría la misión de escoltar al constructor Tazuna, y al rato de salir de aldea, son emboscados en medio del bosque por los hermanos demonios, pero Naruto y Sasuke, se encargarían rápidamente de ellos, quizás que diría. Deberíamos sacarles información, para saber si fue un ataque fortuito o programado. A lo que Kakashi diría. Tienes razón, creo que eso será lo más conveniente. Entonces a Kakashi le sacaría información sobre Gato y sus hombres, por lo que diría. Señor Tazuna, estos ninjas lo atacaron expresamente a usted, por lo que aunque sean ninjas débiles, esto aumentaría el rango de la misión, convirtiéndola en una misión rago B, y eso se debe a que no nos dio toda la información pertinente a la misión, lo cual me obliga a cancelar la misión. A lo que Tazuna le dice. Eso lo hice precisamente para bajar el rango de la misión, ya que en mi tierra no tenemos suficiente dinero como para costear una misión de mayor nivel. A lo que Naruto dice. A mí no me importa, viste como nos encargamos de esos dos Kakashi-sensei, Sasuke y yo podemos manejar una misión de este nivel. A lo que Sasuke diría. Así es, además, esos tontos no representan el suficiente reto como para regresar. A lo que Sakura dice. Además Kakashi-sensei, si cancelamos la misión, el constructor no podría regresar a su tierra y continuar con la construcción del puente y con tres votos a favor, la misión continuaría, pero estando cerca de llegar al país de las olas, todos se frenarían sorprendidos, debido a que una espada se incrustaría en un árbol, y un segundo después un sujeto con vendas hasta la nariz aparecería sobre la espada, pero Naruto se pone en guardia inmediatamente, y usa el kamui para absorber la espada, y en cuanto la espada desaparecería, el tipo de las vendas comenzaría a gritar. ¿Quién demonios hizo eso?, a lo que Kakashi dice, tú eres Zabousa, el demonio de la niebla. A lo que Zabousa dice, vaya, no esperaba encontrar a Kakashi, el ninja que copia aquí. Entonces Naruto, al ver lo serio que se había puesto Kakashi, activaría su Sharingan, y Sasuke al verlo haría lo mismo, y Zabousa se daría cuenta de eso, y le diría a Kakashi, vaya Kakashi, ¿dónde es que sacas a tus estudiantes?, y pensar que encontraría a los dos últimos Uchiha aquí Entonces Naruto se lanzaría contra Zabausa, pero este se percataría del ataque Pero en el momento en que vería a Naruto, este caería en un genjutsu Haciendo que Haku salte a la batalla para impedir que los ninjas de Konoha se llevasen a Zausa, Y al momento de aparecer, este les diría Gracias por haber derrotado a ese criminal, llevo años intentando capturarlo pero en ese momento, Naruto clava su cuna en el estómago de Zabusa y lo cortaría de lado a lado, y al hacer eso, Naruto le dice a Haku. No me interesa que te hagas pasar por un andú. te vi en las memorias de este sujeto, y sé muy bien que eres su aliado. Y en el momento en el que Naruto dijo eso, Sasuke lanzó algunos jutsus de fuego, los cuales Haku bloqueó con su elemento hielo, pero Naruto le lanza un kunai a Haku, el cual lo evade, pero Naruto pone su mano sobre la espalda de Haku, mientras lanzaba el mismo kunai hacia donde estaba Sasuke, apareciendo en ese lugar un segundo después.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 Bueno eso ha sido todo, denle like si les gustó, ah, y como no recuerdo si les dije la razón de poner a Fugaku a entrenar a Naruto en vez de Shizui, es porque Shizui está muy sobreexplotado, y porque Fugaku pasaba más en la aldea que lo Itachi, ya que como Fugaku era el líder de la policía militar de Konoha, y Shizui e Itachi se la pasaban en misiones, este tenía más posibilidades de entrenarlo, y como les dije, y si no se acuerdan se los recuerdo, si les gustó den like dedito arriba, suscríbanse para más teorías moja pezones, y denle a la campanita campana sanadora para que youtube les avise cuando haya subido vídeo y no se lo pierdan, y por si el men se salto la intro, le mando saludos a franco nieva, gracias por el apoyo bro, sos crack, al igual que todos ustedes que me siguen, y nos vemos en el próximo video mis guachos.